Bueno, pues ya hemos terminado por hoy con esta locura. Primero os enseñaré pues, cómo he arreglado el mostrador, que en realidad solamente ha sido quitar mierda de encima. Zona de higiene aquí, personal, bien bonita. Y... Los mecheros. ¿Sí? Ósforos y tal, el rojo del día de hoy, la maquinilla de afeitar, champú, jabón, todo esto para luego. Aquí un poco de electrónica, aquí la, la lógica las pastillas, la, la cámara que uso normalmente cuando voy por la calle la cama que bueno, ya lo tiene como prácticamente hecho aunque bueno es a mi estilo no tampoco vamos a ponernos aquí a, a distinguir si está bien hecha o mal hecha según qué estándares no bueno este es el espacio de las cámaras fotográficas aquí tengo las dos cámaras que faltan por sacar que tengo cuatro además de esta aquí en México no esta es la la 5 la de Mark uno, la mamilla 67, que algún día sacaré a pasear. Estas las películas aquí debajo tenemos: los libros. Que algunos me los tengo que leer, otros, algunos me los he leído y tal, pero la mayoría me los tengo que leer todavía. Son del curso. Detrás están las pastillas de reserva. Y aquí, pues bueno, espacio un poco para todo, ¿no? Donde guardo un poco lo que es la comida, los cubiertos, un poco más de, pues eso, de libros. Eh, aquí abajo los calcetines limpios. Y aquí arriba, la ropa. Y bueno, la bandera de ella la guitarrilla y... ya está esto es toda la habitación en realidad aparte de... bueno, la mesa esta con su vasito que todavía no he utilizado y tal, aquí un pequeño lugar donde no se ve bien pero están las mochilas y... ya está escobo el recogedor aquí arriba porque no... no pueden estar abajo, no, no tienen sitio y ya la puerta de salida espero que, que esto consiga mantenerlo durante un tiempo mínimamente, ¿no? mínimamente decente y, y ya está, Yo solamente quería mostraros un poco cómo, cómo vivo aquí en Ciudad de México y sin más desde mi nuevo asiento glorioso me siento y me despido. Hasta luego.